Muy buenas tardes, este es el segundo seminario del módulo 8, el nacimiento del habla, del curso Buenas Prácticas de 0 a 3. Estamos de nuevo aquí esta tarde, Mar Martínez y yo mismo, para realizar el segundo seminario. Buenas tardes, Mar. Buenas tardes, Tiberio, y buenas tardes a todos cuando nos veáis. Así que, como estaba previsto esta tarde, lo que queremos revisar un poco es el núcleo central del trabajo de la segunda semana, que además de la parte teórica que tiene su, su actividad con el material que os hemos dejado en el curso y con sus participaciones en los foros, que ya alguno ha empezado, eh, pero hay que animarse, pues eh, tenemos que abordar esta tarde el, el trabajo que planteamos en la segunda semana, que es el análisis de un dibujo animado. El dibujo animado, como bien es sabido, es el material de quizá de mayor consumo que tienen eh, los, los pequeños ¿no? de, de naturaleza tecnológica. Es cierto que cada vez existen otros materiales y otras posibilidades de interacción basados también en otros soportes, como son las tabletas, como son los teléfonos móviles o los propios ordenadores, pero el el dibujo animado desde hace eh, varias décadas es con claridad el material audiovisual eh, de alto consumo de todos los niños pequeños en toda la primera infancia y posteriormente eh, pero bueno, de 0 a 3 también evidentemente porque ah, como bien sabemos hay dibujos animados para todas las edades, incluso para los adultos y por tanto el dibujo animado pues también es muy interesante, muy atractivo y hay todo un mercado dirigido claramente a los niños más jóvenes y por lo tanto nos interesa eh, abordar su análisis como material educativo y también eh, con relación al tópico central de este módulo que es el desarrollo del habla. Como decíamos la semana pasada, el, el habla... Es no solo un cúmulo, digamos, de elementos que vamos desarrollando, algunos de ellos que traemos eh, heredados y que nos dan una capacidad de comunicación a través de un sistema de doble articulación, ¿no? que es la lengua hablada, y, y eso tiene que ver, por lo tanto, con lo que nosotros somos capaces de hacer, pero también tiene que ver con lo que recibimos del entorno con lo que escuchamos, con lo que oímos desde pequeñitos. En eh, consecuencia, es muy importante que también cuidemos todo aquello que le aportamos a los niños. Es lo que la semana pasada, si recordáis en el material de la primera semana, se diferenciaba y se retoma después, eh, posteriormente también, entre el input y el output. El, por lo tanto, Siendo el output, digamos, lo que expresamos cuando somos pequeñitos, ¿no? lo, lo que nos sale de dentro, pues el input sería eh, todo aquello que le proporcionamos, ¿no? que metemos dentro de los niños. Y eso es, es claramente un, un componente que guarda una alta relación con todo lo que es la educación y el estímulo ¿no? Del, de los niños más pequeños. Así que vamos a abordar uno de los elementos de mayor consumo que digo y que posiblemente más nos divierten cuando somos pequeñitos, ¿no? que son los dibujos animados. Esta es la portada del trabajo, que es la ficha 1.3, que podéis descargar del muro del curso virtual. Como ya anticipábamos la semana pasada, ese muro, es decir, esa portada del módulo en la cual tenéis toda una serie de indicaciones distribuidos y divididos en tres fases, nos sirve a su vez de agenda. De tal modo que si nos vamos guiando por la descripción, los enlaces, los contenidos de ese muro, pues sabemos lo que tenemos que realizar cada semana. Y esta semana, además de los materiales teóricos que, como sucedía anteriormente, también tienen indicaciones de acceso a vídeos, a lecturas, etcétera, nos van indicando, además de las explicaciones más conceptuales, nos van invitando a la participación a los foros de los diversos tipos que habíamos empezado ya la semana pasada foros conceptuales que tienen relación, digamos, con las explicaciones más teóricas, con el significado de las palabras técnicas que se van explicando, foros también que, tienen, eh, que proporcionan la oportunidad de debatir, de discutir, de intercambiar las opiniones sobre cuestiones que se van planteando y finalmente foros que nos solicitan la aportación de experiencias. Todo ello con relación a los tópicos que abordamos durante segunda semana. Y uno de los foros que existe también tiene que ver con esta ficha 1.3 que es el elemento central desde el punto de vista de la actividad y que también tiene un buzón de entrega al cual hay que subir este eh, trabajo. Le faltan a las fichas, pero también se entiende, eh, el buzón identifica a la persona que lo entrega, pero si añadís arriba, aunque solo sea el nombre de la persona, pues puede también ser interesante. El, si no lo añadís, no pasa nada, porque el, el buzón identifica el remitente. Por lo tanto, sabemos perfectamente en cada caso, cuál es la persona que ha entregado ese, esa tarea o ese trabajo. Sin embargo, pues si ponéis el nombre, a veces puede ser eh, interesante. ¿verdad? Pero eso yo creo que, con carácter general, siempre que entregamos cualquier papel, está bien poner el, los datos de quiero lo entrega así que esta es la, la página principal que nos va marcando nueve apartados y lo que pretendemos precisamente es revisar esos nueve apartados que como ya decía la semana pasada son esos apartados pero podrían ser otros y de la misma forma nos vamos a encontrar a lo largo del análisis con eh, una diversidad muy grande a la hora de poder aplicar esos apartados y, y esos epígrafes ¿no? que nos solicitan porque es evidente que en función del tipo de dibujo y eh, cuando digo tipo de dibujo me refiero tanto a aspectos formales como de contenido el, el esquema de análisis se podrá aplicar mejor o peor, habrá apartados que tienen más fácil aplicación y otros que son más difíciles de aplicar incluso algunos apartados a lo mejor no no procede aplicarlo en ese dibujo concreto o incluso podría venir bien algún otro apartado que con carácter general no estaba previsto pero que en ese eh, dibujo animado concreto puede venir así que si os parece lo que podemos hacer es ir revisando uno a uno estos apartados con los diferentes componentes o indicadores que nos van solicitando e iremos también eh, dando algún que otro ejemplo, además de explicando lo que significa cada uno de ellos. Este primer apartado, titulado Identificación, parece bastante razonable a partir del momento que cada una de vosotras va a decidir cuál es el dibujo que quiere analizar. En este caso, el dibujo, cuando decimos dibujo, yo creo que sería interesante que no fuera una colección de dibujos. Es decir, que si hablamos de, de por ejemplo, Bob Esponja, por poner un ejemplo, no hablemos de Bob Esponja de forma genérica, sino que cojamos, elijamos, ¿no? seleccionemos un episodio concreto de Bob Esponja, en internet sobran horas y horas de los dibujos a veces están grabados en youtube, o en vimeo, o en otras plataformas por lo tanto, seleccionemos un episodio de ese dibujo y analicemos ese dibujo que nos dará pie a elementos que son más genéricos, que son más generales más globales de la serie, digamos, de dibujos pero que a su vez nos permitirá analizar de forma concreta, de forma por lo tanto más objetiva y más operativa las características del libro, sabiendo que por otra parte y pasa a veces en muchas colecciones de, de series y de, de producciones audiovisuales la serie va evolucionando, sobre todo cuando se genera a lo largo de varias temporadas y por lo tanto pudiera ser que un episodio ...de esa misma serie, de sus inicios, se diferencie de cómo es en la segunda, en la tercera o en la quinta temporada. Por lo tanto, el hecho de que cojamos un episodio concreto va a evitar que entremos en litigios o en debate... ...sobre si realmente esa serie de dibujos animados tiene tal o cual característica... ...porque puede haber cambiado, ciertamente a lo largo de la serie y si cogemos un episodio concreto pues a su vez nos dará para hablar de la serie con carácter general pero también de ciertos rasgos que son propios de ese episodio en, dentro de la ficha de identificación que lo podríamos utilizar como decía para el estudio y análisis de cualquier otro material tanto de un material literario como de un material eh, por ejemplo sonoro como una canción ¿no? lo primero es identificar el objeto que vamos a analizar así que veamos por ejemplo ¿no? nos piden el título ¿no? normalmente deberíamos poner el título de la serie ¿no? aunque es cierto que en ocasiones las, las series identifican también con título el propio episodio, por lo tanto en este caso añadiríamos el título del, del episodio. El realizador, de quién es la idea original, porque muchas veces o en ocasiones nos encontraremos con que el dibujo animado no fue creado para ser dibujo animado, sino que fue previamente un cuento, una narración, una novela, un, una película incluso, una canción, etcétera, etcétera. ¿No? Por lo tanto, tenemos que intentar buscar la idea original. Todo este tipo de información, ¿dónde la podemos encontrar? A veces la encontraremos en los créditos, que es esa información que vemos previamente o al final del episodio, o a veces también hay fichas técnicas. Cuando son empresas eh, productoras ¿no? de cierto calado, pues tiene, cada dibujo animado tiene su página web y en la página web encontraremos este tipo de información hay enciclopedias, como Wikipedia por ejemplo que también proporcionan información entre la cual está por ejemplo este tipo de información ¿sí? el realizador, la idea original y otras cuestiones entonces tenemos que hacer un esfuerzo también de indagación suplementaria además de identificar y visualizar el episodio de la serie que vamos a analizar y de original, por lo tanto, se refiere a esa cuestión ¿no? el formato y el, el género ¿no? el género, evidentemente, son de, de dibujos animados pero dentro de los formatos de dibujos animados, como os daréis cuenta hay muchísima diversidad podéis buscar, eh, según diversas páginas y portales pues, o incluso obras y autores, encontraréis tipologías ¿no? de géneros audiovisuales o de formatos de dentro del dibujo animado pero también se puede darle un, un tratamiento sabiendo que el género es claramente un audiovisual para infantil, ¿no? un dibujo animado el, un formato eh, se puede describir también, quizás casi es lo que más nos interesa es decir, ver qué tipo de personajes aparecen qué tipo de, de narración, si son más o menos realistas, más o menos fantásticos, si son eh, elementos, o sea, se utilizan, por ejemplo, que se utiliza mucho en las primeras edades, la personificación de animales, de plantas, de objetos, de piedras, de hojas, vais imaginando un poco de, de qué estoy hablando. Nos interesa más que intentar que intentemos hacer un esfuerzo analítico desde ese punto de vista, más que ir a un listado y seleccionar tal o cual eh, categoría, que también nos podría servir, pero es más interesante, digamos, que entendamos un poco ese esfuerzo analítico, ¿sí? como por ejemplo en la serie que tenemos ahí en pantalla, os fijaréis, que hay una combinación muy interesante de animales y de seres humanos, pero claramente personificados. Porque los, los animales, incluso los muñecos, ¿no? los patos, todos hablan. Eso es lo que llamamos personificación. ¿no? Y eso es muy habitual en el dibujo animado, por ejemplo. ¿Mm? Pero no hay que darlo por sentado. Porque podría un, una serie de dibujos animados no tener voz y tener sonido. O podría tener una combinación, por ejemplo, de voz en los seres humanos, pero de la participación de los animales con su propia voz, por tanto, su, con el lenguaje animal, ¿no? Que utilizan habitualmente el perro ladrando o el o lo que es el, el, el gato, el, etcétera, la vaca, cada uno con sus propios lenguajes, con sus propios sonidos, onomatopeyas, etcétera. Luego, ese tipo de reflexiones, <coughs> perdón, es muy interesante y algunos otros elementos identificativos que también se pueden encontrar en este tipo de portales, de fichas, o en los créditos del propio producto son elementos como el presupuesto o si son adaptaciones a veces no tenemos ese dato <coughs> perdón, del presupuesto o el presupuesto aparece para un episodio o aparece para una serie para una colección, para una temporada, en fin, todo eso se puede matizar si encontramos el dato, si no lo encontramos, pues lo omitimos y las adaptaciones se refiere a lo que comentaba con anterioridad es que algunos productos de algunas colecciones de algunas series son creadas eh, como series desde el principio pero otras veces son adaptaciones pues de novelas, de narraciones, de cuentos pues entonces eh, lo indicaríamos aquí, ¿de acuerdo? Significa que aquí si nosotros encontramos otros datos que nos parecen que podrían Complementar estos siete apartados Los añadimos E incluso como decía A lo mejor alguno de los apartados Que Indicamos aquí No le vemos aplicación pues Lo eliminamos Y no pasa nada ¿Sí? Se trata, eso sí, de tener un primer apartado Que nos permita identificar ¿sí? eh, Presentar, digamos Cuál es el, el dibujo animado Que vamos a analizar mar eh, ¿Si quieres añadir cualquier cosa al respecto de este primer apartado? Sí, bueno, poco, poco. Quizás cuando hablas de otros datos, otra información de interés, se me ocurre que hay veces que, que han sido a lo mejor eh, alguna producción que se ha realizado para alguna campaña concreta, pues para trabajar alguna cuestión, como la inclusión, etcétera. Entonces, si son... Por ejemplo, datos que, que se pueden se pueden eh, añadir, ¿no? Si es, por ejemplo, una producción que se ha hecho con algún tipo de intención, pues ya os digo, tipo campaña, etcétera, etcétera. Sí, también es frecuente la creación de dibujos animados ya directamente con una finalidad educativa a par, por parte de una editorial, por ejemplo, ¿no? Que, como sabemos, mueve todo un, un mercado, Sí. De, de recursos educativos para la escuela incluso o para el consumo familiar, para los padres, las madres pues todo eso se puede identificar perfectamente y eh, a lo mejor a veces, como decíamos no tiene aplicación, pero en otros casos puede tener una aplicación pues el caso es intentar reunir lo mejor posible toda la información que tengamos pasemos entonces al segundo apartado que tiene que ver con la emisión y en este caso vuelvo al, a lo mismo, y es que si elegimos un episodio es más fácil identificar cuándo fue emitido ese episodio. Es cierto que esta cuestión de la emisión eh, se ha complicado mucho. Hace 10 años o hace 20 años, para irnos a un, un tiempo más seguro, la emisión pues, probablemente hubiese sido solo a través de la televisión. Tendría un día y una hora de emisión y un canal tal como nos pone ahí pero hoy en día todo eso se ha complicado hay productos que solo se pueden conseguir en tienda y la tienda ya no tiene por qué ser la tienda de la calle X o de la esquina, sino que puede ser una tienda virtual hay plataformas que proporcionan emisión digital pero a su vez puede ser también que lo encontremos por internet y si se emite eh, ...por televisión puede que se emita en varios canales... ...o que se emita varias veces o en varios momentos... ...con lo cual todo esto evidentemente se ha complicado en gran medida... ...pero sería suficiente con poder indicar... Eh, ...una de las emisiones a la que nos estamos refiriendo... ...si podemos, si es de emisión en abierto digamos... ...o restringido da igual pero a través de cierto canal... ...que en este caso hasta podría ser incluso un canal digital porque hay canales que emiten solo a través de internet o ¿no? de, de plataforma digital pues indicaríamos el canal, si es una televisión del mismo modo la fecha en la que ha sido emitido ese episodio que vamos a analizar, si sí lo sabemos si no lo sabemos, pues sabemos a lo mejor la temporada en que se inició el horario al que se ha emitido, fecha de inicio y finalización tiene que ver con las temporadas eh, cuando empezó, cuando finalizó, este tipo de información, pues, si se está emitiendo en este momento, es mucho más fácil que demos con ella, así si son emisiones de hace varios años. ¿sí? Por lo tanto, pues todo esto, como decíamos, si no encontramos el dato, para omitirlo se eh, omite. ¿sí? La duración del episodio, que eso sí que lo podríamos describir habitualmente, la frecuencia con que se emitía, y eso cuando son series, es eh, fácil comprender, ¿no? Hay series que se emiten diariamente, incluso varios episodios al día, y hay series que se emiten una vez a la semana. ¿sí? no de estas series eh, clásicas, ¿no?, de televisión española, por ejemplo, y de otras cadenas, pues muchas veces tenían emisión en fin de semana, ¿no? Como aquello de de Don Quijote, pero otras series, por ejemplo, pues son más de emisión diaria. Pues eso también puede ser un dato, si disponemos de él, que se puede indicar. Y luego la disponibilidad, que sería dónde se puede encontrar después de haber sido emitido. Antes sobre, era posible que algún episodio o alguna serie solo se pudiese visualizar cuando se emitía en directo, pero hoy en día eso es menos frecuente incluso si no lo proporciona el propio canal es posible, es frecuente que esté grabado en algún tipo de repositorio en el de la compañía que lo ha producido o en estas plataformas no de, de vídeo en internet, como citábamos anteriormente YouTube, Vimeo, etcétera, etcétera por lo tanto aquí lo que se trata es ver un poco identificar el momento de, y el modo en que se ha emitido esa serie o ese episodio, y como decíamos antes si no tenemos alguno de los datos, pues no lo ponemos y a lo mejor podemos añadir otros datos, porque si es por ejemplo un canal eh, digital, pues a lo mejor podemos poner el enlace del, del, del entorno o del, del documento ¿no? que analizamos, de la serie, de la colección, de la a veces la propia serie tiene una web, o la productora, pues la empresa que lo ha producido o comercializado tiene una web, También la, la podemos entonces aquí en la parte que tiene que ver con cómo acceder al producto, ¿no? o cómo se ha accedido al producto, que es la, la emisión, ¿no? pues entonces mmm, puede ser interesante. Insisto en que hoy, claro, este panorama ha cambiado mucho y por lo tanto incluso Puede que no haya un momento de emisión concreto, porque es una plataforma digital que lo ofrece y es el consumidor que decide cuándo accede y cuándo lo visualiza. Que incluso todo esto de la fecha, horario, pues, se ha relativizado, aunque siempre se podría poner ciertamente en qué fecha y a qué hora lo ha visualizado el que lo está viendo. Eh, y esto es eh, con respecto a la parte de emisión. Mar, si quieres comentar alguna cuestión. No, yo creo que de, ya está todo recogido. Muy bien. Pasemos entonces, con esta figura del nombrado Bob Esponja, el, a los aspectos estructurales ¿sí? que tienen que ver con ese episodio, con esa composición. Que como sabéis muchas veces, y eso es muy propio de las series. Eh, ¿no? de las colecciones de dibujos, como Bob Esponja y como muchas otras igual que sucede en otro tipo de series, ¿no? en las series de policíacas o la, otro tipo de series de aventuras cada episodio tiene una estructura interna y a eso nos estamos refiriendo, ¿de acuerdo? la estructura interna tiene que ver pues, el típico, eh, la, la típica estructura interna que es la que aprendíamos en la escuela, ¿verdad? Por ejemplo, para escribir una carta. Hay una parte de introducción o ambientación o presentación, hay un, un cuerpo de desarrollo y después hay una parte conclusiva o de despedida. Bueno, pues eso mismo que acabo de hacer con la carta, ¿no? Que, que hemos aprendido todos de alguna forma en la escuela, pues eso también se puede eh, aplicar a productos cinematográficos. De tal modo que en cualquier serie normalmente veréis, por ejemplo que al principio hay una parte en la que se contextualiza, se ambienta, se presentan los personajes que van a aparecer en ese episodio, donde estarán los protagonistas habituales, pero también donde aparecerán algunos otros eh, personajes que aparecen de forma específica en ese episodio, que no aparecen por lo tanto de forma habitual o siempre del mismo modo que lo hacen los eh, protagonistas, pero que son los que van a generar la trama que se desarrolla dentro de ese eh, episodio. De tal forma que, por ejemplo, eso en cualquier episodio de voz de esponja, por ejemplo, lo, lo veréis, hay un primer, unos primeros segundos, ¿no? minutos, en los que se va eh, generando, ambientando, contextualizando la trama de lo que va a suceder en ese episodio. Y aparece a lo mejor un conflicto, un problema, un nuevo visitante que llega o algún suceso que genera que suscita el pretexto para desarrollar la trama del episodio después hay una fase eh, durante el propio episodio en el que se va desarrollando la trama en sí mismo las aventuras, diversos conflictos diversos ensayos diversos encuentros y desencuentros y normalmente hay una parte conclusiva en este tipo de, de series que van por episodios, y en la parte conclusiva, o se resuelve, o se aporta algún tipo de, de, de, de desenlace a lo que es la, la propia aventura. Se ha conseguido llegar a tal sitio, se ha encontrado lo que se había extraviado, o han llegado a un intento, a una puerta, a una solución, o han reparado lo, lo que se había eh, estropeado, ¿no? Pues entonces, esa estructura, por ejemplo, que es muy habitual en muchos dibujos animados, es lo que tenemos que buscar en, en este tipo de, de tramas, que son muy habituales en los dibujos que se producen para ser emitidos todos los días o una vez a la semana por episodios. ¿sí? Que, por otra parte, si os fijáis, es un, un esquema propio también de otros géneros, ¿no? Por ejemplo, del, de las series... Policíacas, pues responderían, fijaros, a un esquema muy parecido. Tienes una parte de inicio que pone un poco la presentación de los personajes y de la trama, hay un cuerpo que es el más extenso, donde normalmente se van explicando los hechos, los sucesos, idas y venidas, ensayos y errores, y hay una parte conclusiva que ya se acerca al final, de desenlace, digamos, donde... En el caso de la policía, que, pues, se desentraña la trama y se descubre al, al criminal, ¿no? Pues en este caso también hay alguna forma de desenlace que permite echar el cierre a ese episodio. Tienen además una temporalización muy, bastante estricta. Quiero decir que hasta podríamos medir con bastante precisión la duración de cada una de esas fases. He descrito tres fases, pero a lo mejor... En otra serie o en, en, con otros personajes, con otra temática, pues la estructura será otra. Pensemos un poco, por lo tanto, cuál es esa estructura, es decir, cuáles son las fases que, lo, que el realizador, que el guionista, que el productor, que el autor, quien haya producido esa idea de la serie, pues le ha dado al, al componente. El tema de la unidad temporal y unidad espacial viene del lenguaje teatral y tiene que ver, la unidad temporal tiene que ver con si eso se ha producido de forma seguida o, por tanto, estaría en la misma unidad temporal, por ejemplo, en el mismo día, en la misma tarde, en la misma mañana o se sucede a lo largo de varios días, de varias semanas, incluso, por, no, ¿por qué no, de varios meses o de varios años en un episodio de este estilo es más difícil normalmente la unidad temporal que vamos a ver es, el, es todo consecutivo es el mismo día o es la misma tarde o la misma mañana pero podría estirarse a lo largo del, del tiempo ¿no? y que dentro del episodio se dé un salto en el tiempo y se enlace con esa situación varios días, varias semanas o varios meses después, ¿no? esto es más propio de, de otro tipo de producciones de formatos que tenga que ver con, que podríamos llamar película, por ejemplo ¿Mm? es más fácil que encontremos este tipo de saltos en el tiempo ¿Mm? o incluso saltos hacia atrás ¿Mm? es decir, retrocesos, buscando recuerdos, cuestiones de ese estilo eso es lo que analizaríamos en la unidad del temporal ¿Mm? la secuencia temporal, si es seguida, si está en la misma unidad o incluso si hay saltos en el tiempo, hacia adelante o hacia atrás la unidad espacial tiene que ver del mismo modo con que si la acción se produce en el mismo lugar o se va desplazando. En el teatro, por ejemplo, es muy habitual que, el, que el, el espacio y la acción, por lo tanto, se desarrolle en el mismo lugar a lo largo de toda la obra. Pero en ciertas obras se cambia el decorado, por eso se cambia de acto, y entonces el siguiente acto se va a otro escenario. Esto en los dibujos animados también puede suceder. Bob esponja lo podríamos ver en su, caja, en su casa, en la casa de un vecino, de un amigo, o en, en un entorno abierto, o viajando en cualquier transporte de los que tiene. Por lo tanto, la unidad espacial, pues también la, la podemos analizar. Se trata de ver en qué espacios, en qué lugares transcurre ese episodio. Si se mantiene en el mismo lugar, en lugares cercanos, o se va desplazando más o menos a lo largo del episodio y la relación entre episodios también es muy interesante porque lo que he descrito con Bob Esponja normalmente cada trama se eh, circunscribe, se limita al, al propio episodio pero sabéis que hay también series que se van encadenando ¿eh? series que se van encadenando y por lo tanto eh, que lo que sucede en un episodio continuará en el siguiente y a su vez Continuará en el tercero y en el cuarto y así sucesivamente De tal forma que la narración está como segmentada a lo largo de los diversos episodios Que se pueden estirar pues en 10, 15 episodios Esa relación entre los episodios es la que os pedimos aquí identificar Es decir, ver si cada episodio tiene sentido en sí mismo Y se puede ver en sí mismo sin necesitar ver los anteriores o los siguientes como podría ser el caso de, de Bob Esponja o si necesitamos ir viendo la serie desde el principio como una cadena de episodios que se van enlazando para poder comprender lo que viene después ¿verdad? como si fuera una narración troceada a lo largo de diversos capítulos ¿sí? como sucede en una novela por ejemplo pues eso es lo que queremos plantear en la relación entre episodios. Por mi parte, no sé si quieres añadir algo al respecto de los aspectos estructurales, Marc. No, simplemente eh, resaltar que creo que es muy interesante hacer explícito y, y profundizar en, en esto del aspecto estructural porque a su vez nos permite a nosotros como adultos eh, tomar conciencia de cómo eh, estos recursos, los dibujos animados, también los cuentos, permiten a los niños y niñas ir elaborando nociones de estructuración espaciotemporal. Lo digo porque... Es muy interesante cuando ves los dibujos con los peques, que es como deberíamos hacerlo, no, no enchufarlos a los dibujos y dejarles ahí, como muchas veces, eh, a través de preguntas que ellos hacen, nos dan pie a interpretar por, por dónde van, ¿no? en estos aspectos y dificultades que a veces se les presentan ¿no? cuando ven. Entonces creo que es muy bonito destripar, entre comillas, eh, lo de la estructura, porque insisto que nos hace tomar conciencia de esos aspectos que se pueden trabajar con este tipo de, de recursos. Muy bien, pasamos a la cuarta parte, al cuarto apartado, que tiene que ver ya con el contenido. Por lo tanto, ¿qué es lo que trata ese dibujo animado y en concreto ese episodio? Aquí es donde se hace patente, claro está, que no es lo mismo identificar un episodio y hacer la síntesis, el resumen de un episodio, así lo hiciéramos de la serie completa pero también somos conscientes de que hacer un resumen o una síntesis de una serie completa puede ser muy dificultoso muy difícil porque realmente muchas series eh, más allá de determinados personajes y de una forma de ser de esos personajes centrales o protagonistas es muy difícil encontrarle un, un significado global o un, hacer un resumen, perdón, globalmente de lo que cuenta eh, esa serie así que si, en este caso yo creo que sería muy oportuno pensar en ese episodio que hemos analizado una síntesis que puede ser 5, 6, 7, 8 líneas las que casi cada uno considera oportuno pero que sí eh, os rogamos que la hagáis vosotros que no copiéis de internet la que encontráis por ahí se trata de, de que vosotros con vuestras palabras intentéis expresar en 5 o 6 frases ¿Cómo resumirías esa serie, y en concreto ese episodio, si se lo tuvieras que contar a otra persona? Pues eso es un esfuerzo muy interesante. ¿Sí? Los destinatarios, pues pensemos, porque cuando hablamos de 0 a 3 años, claro, tiene poco que ver un niño de 6 meses con un niño de 3 años. ¿Sí? Así que tenemos que pensar si eh, esa serie os parece para los más jovencitos o ya tirando más bien a 3 4 años o incluso a edades mayores, aunque no sería ya objeto central de este módulo. Pero es interesante pensar en cuáles son los destinatarios. Los que trabajáis con, con niños o que tenéis hijos ¿no? pequeños, os vais dando cuenta de cómo el consumo, el interés, el, y, y, perdón, el interés que tienen los niños por los diferentes tipos de dibujos va cambiando con la edad eso es muy llamativo y vemos que les gusta eh, Peppa Pig pero de repente dejó de gustar Peppa Pig y ya no le pongas Peppa Pig porque eso ya no interesa para nada y estamos viendo otras cosas ¿no? o gusta Bob Esponja pero ya deja de gustar y pasa, pasa a gustarnos otro tipo de contenidos ¿no? como nos pasó a todos por otra parte así que es muy interesante que pensemos sobre los destinatarios a veces los destinatarios están identificados por el propio realizador o productor, tanto en el, en el producto que se visualiza en el episodio, como en la página web o en la ficha técnica o en ese tipo de contenidos que podemos encontrar eh, por ahí. Pero de todos modos, pensemos nosotros con nuestros criterios si realmente lo que se nos está indicando parece pertinente o no. La unidad argumental tiene que ver con lo que decía, si el episodio, tiene un argumento con inicio, desarrollo y desenlace en sí mismo o si ese argumento se va a ir repartiendo a lo largo de varios argumentos El tema de la previsibilidad, es decir, si los hechos que pueden acontecer después los podemos más o menos prever es interesante porque eso ha existido siempre, incluso en el teatro clásico, ¿no? que tienen esquemas muy previsibles, pero el autor precisamente jugando con esa previsibilidad nos puede también eh, sorprender saliéndose de la misma eh, o cambiando lo que era previsible. La previsibilidad, eh, mayor o menor, tiene que ver también con los rasgos de los personajes. Porque, eh, por ejemplo, en, en una mafalda o en cualquiera de las series que he citado ya anteriormente, según las características, los rasgos de los personajes yo puedo esperar que Bob Esponja va a reaccionar de una forma o que Mafalda o que Pepa eh, va a reaccionar de determinada forma mientras que su hermano o su padre o su vecino por los rasgos que tiene reacciona de otra ¿verdad? entonces ese tema de la previsibilidad es muy interesante porque es lo que le da también marca las características de la serie y por lo tanto en cierto modo también determina el desarrollo del argumento los niveles de lectura también son interesantes hay obras que solo tienen sentido a un nivel de lectura básica por lo tanto para los más pequeñitos ¿no? pero a veces también podemos encontrar otro tipo de lecturas que a lo mejor un joven o un niño de más edad o una persona adulta puede interpretar de otra forma ¿Mm? esos son los diferentes niveles de lectura es decir, si cabe interpretar de formas diferentes lo que estamos viendo en pantalla ¿Mm? eso es lo que se plantea aquí que no encontráis niveles de lectura pues no los, no los encontráis y ya está ¿Mm? pero si vosotros sois capaces de identificar que se puede interpretar los hechos según la persona que lo esté viendo de diferentes formas aquí sería donde lo explicaría las estrategias de captación tienen que ver con los elementos motivadores y de, eh, que utiliza eh, la serie para poder ser atractiva para los pequeñitos. ¿Mm? Por lo tanto, el hecho de utilizar animales, por ejemplo, es una estrategia de captación. ¿Por qué? Porque sabemos que a los niños pequeños les gustan los animales, y si sí están hablando mucho más, porque los reconocen como iguales a sí mismos, y tendrán a lo mejor una forma de hablar parecida... A, a los niños, hablarán como niños ¿sí? pero son estrategias de captación son como decir es, estrategias para conseguir espectadores ¿sí? ¿cuáles son las estrategias para eh, motivar a visualizar esa serie? mientras que las estrategias de fidelización son un poquito más complejas y es, una vez que me han llamado la atención y me han hecho ver el primer episodio, ¿cuál es el truco, la estrategia, el mecanismo que utiliza el productor para fidelizar, es decir, para motivarme a ver un segundo o un tercer o un cuarto episodio. Una de las estrategias, es la que comentaba en una diapositiva anterior, que era el hecho de, de crear una continuidad en el argumento. En la medida en que hoy he terminado de ver el episodio, pero no se ha resuelto el problema el conflicto, pues me invita a ver el siguiente episodio para ver qué sucede pues esa expectativa, esa necesidad de ver el siguiente episodio, por ejemplo, es una estrategia de fidelización, ¿de acuerdo? Eh, o por ejemplo, se van soltando informaciones sobre determinados personajes, se van dando datos sobre determinadas enigmas, pero no se acaba de resolver, pues esas son las estrategias que me mantienen fiel, y en eso consiste en la, la fidelización, a lo largo de diversos episodios. Todo esto que estamos viendo, como veis, eh, no es propio solo de los dibujos animados, pero también se puede analizar en los dibujos animados. Mar, si quieres añadir algo. Nada, nada. Perfecto, gracias. Esta parte es sumamente interesante. También eh, es quizá de las más extensas, de las que nos puede dar más a escribir y a su vez, como decíamos antes, hay cuestiones que a lo mejor uno no le ve sentido, pues la retira, pero también a lo mejor hay otras cuestiones que tienen que ver con el contenido que uno quiere añadir, pues lo, lo añade. No hay problema ninguno. La tecnología tiene que ver con el, el tipo de, de diseño, de dibujo que se ha producido y cómo se ha producido. Esos son elementos bastante complicados que muchas veces están descritas en las webs o en las fichas técnicas de los productos pero no siempre vamos a encontrar pues no pasa nada ¿Mm? es evidente que la forma en que Walt Disney en sus inicios producía los dibujos animados tiene poco que ver ya con la forma en que esos mismos estudios están creando los dibujos hoy o con la tecnología altamente informatizada que que Pixar está utilizando en este momento, o cualquier otra empresa. Por lo tanto, aquí del mismo modo se trata un poco de reflexionar sobre el, el tipo de producción que se ha realizado. Por ejemplo, sobre la accesibilidad, que comentaba al inicio, si solo se puede consumir en vivo y en directo a través de la televisión, o al revés. El otro extremo es que solo se puede consumir en plataformas digitales cuando uno eh, accede a ella o paga por ella o un sistema mixto que también es muy frecuente, se emite en directo, se repite en varios canales a veces o después de la emisión en directo se puede consumir a través de la propia plataforma de la televisión o del, de la productora o cualquier otra plataforma digital que la ofrezca Entonces, ¿cómo se puede acceder al producto? El desarrollo informático... Eso es una cuestión muy presente, ¿no? Pero si se utilizan efectos informáticos, si el dibujo se le se le ve preparado de forma digital o por el contrario se ve aún una producción, como sucedía en los dibujos iniciales de Walt Disney, por ejemplo, claramente dibujados a mano. Entonces, ¿hasta qué punto hay desarrollo informático o es una producción más manual? Digamos. artesanal. mano artesanal, así es los planos tienen que ver con la proximidad que en pantalla eh, se nos da de los eh, personajes aquí por ejemplo tenemos un, un plano de cuerpo completo, pero podría ser solo de gusto podría ser un plano americano que es cuando le cortamos las piernas o podría ser un plano general si esto estuviera en un decorado más amplio que puede ser un decorado interior una habitación, una sala o puede ser un decorado exterior en la calle, en el campo, etcétera, etcétera ¿no? por lo tanto ahí los planos tienen que ver con la proximidad no tanto con el lugar donde se desarrolla sino con la proximidad respecto de los personajes hasta qué punto eh, se juego, se alternan planos cercanos incluso planos detalles en un momento determinado nos enseña la mano para ver qué problema tiene en la mano se ha manchado o cualquier cuestión o se mantiene en planos completos así de de cuerpo completo o en planos generales, que es cuando tienes varios personajes en escena con el decorado ambiental el estilismo tiene que ver con las características ¿sí? de los personajes y del dibujo en general tampoco os pedimos que sea muy técnico pero si sí vais a observar si son más o menos realistas ¿sí? si se parecen más o menos a la realidad si son elementos claramente deformados incluso caricaturas ¿sí? Eh, o incluso eh, deformaciones o invenciones, creaciones totalmente eh, nuevas, novedosas de los personajes. La conectividad tiene que ver con la posibilidad de acceder al producto a través de un canal digital, sobre todo de la tableta, del teléfono o del ordenador. La conectividad es que permite conectar ese producto a través de Internet. Y la comercialización, perdón, se trata de cómo se accede al producto Si se vende, se vende la colección Se vende por emisión Sabéis también que las televisiones lo venden de esa forma O se, se vende la descarga O se compra en un CD, cada vez menos O está en abierto Y lo podemos encontrar en estos canales en abierto Que citábamos anteriormente Cualquier cuestión que veáis relacionado ...sobre si os parece un dibujo más o menos moderno, más o menos clásico... ...pues estas cuestiones tendrían que ver con la tecnología... ...con la cual se ha elaborado ese dibujo animado. Si quieres añadir algo, Mar? Nada, nada, perfecto. Pasemos entonces a los personajes... ...que quizá os haya llamado la atención... ...que no, está, no los hemos citado cuando hemos hablado de los contenidos... ...del contenido de la serie... ...y los personajes los hemos, sin embargo citado varias veces a lo largo de, de la ficha de análisis porque son el elemento central evidentemente cosa que no, no tiene por qué suceder en otro tipo de producciones para sobre todo para personas adultas ¿eh? donde a lo mejor los personajes no son tan estables o podrían eh, estar centrada en la serie en un hecho histórico o en un ambiente, en un pueblo, en un barrio ¿Mm? y los personajes son mucho más fluctuantes y cambiantes pero en este caso normalmente los personajes, especialmente los personajes protagonistas pues son muy eh, importantes porque son realmente lo que produce la, lo que da la, la posibilidad, la, el potencial de captación de la serie y que también fideliza los eh, espectadores a lo largo de su emisión por tanto, pensemos a, sobre el tipo de personajes, si son animales, si son seres humanos, si están caracterizados, caricaturizados incluso, si los personajes animales o las plantas o los objetos están personificados, eso es muy importante, es decir, son personajes como el que tenemos en, en pantalla, no, Piolín, pero eh, claramente se comporta como un ser humano, eso es lo que llamamos personificar, por tanto, es una personificación. Yo, esto me da para pensar que eso es como si fuese una persona, lo que pasa es que le, lo hemos disfrazado de, de, de pajarillo. No ¿Eh? pues pensemos en cuál es el tipo de personajes que aparece. En algunas series pueden aparecer composiciones. Es decir, eh, animales que hablan, animales que no hablan, combinados con personas, combinados con objetos que se mueven y que hablan como si fueran personas, etcétera, etcétera, bueno, démosle una vuelta a qué tipo de personajes se utilizan en la serie ahí habrá claramente personajes protagonistas que son los que mantienen el significado y en torno al cual está girando la serie a lo largo de, de la serie los secundarios que son otros que aparecen de vez en cuando y desaparecen y pues suelen ser los vecinos, los amigos, familiares ¿sí? que ya no son protagonistas y aparecen según el argumento eh, lo necesite. Y luego los ocasionales, esos ya son los que aparecen una vez y luego desaparecen. Tanto ¿Mm? es un poco un tema de frecuencia la diferencia entre protagonistas secundarios y ocasionales. Y eso, ciertamente, no hay una regla que nos diga cuando una persona deja de ser, o un personaje deja de ser secundario y pasa a ser ocasional o se convierte en protagonista. Pero bueno, eso es un poco una aproximación. Y luego la arquitectura social sería describir cuáles son las relaciones sociales que se establecen en la serie. Son relaciones de, de conocimiento, de vecindario, de amistad, relaciones familiares, que en las series, algunas de las que hemos comentado, como Peppa Pig, por ejemplo, es un elemento muy central, ¿no? el tema familiar, ¿no? la familia de Peppa Pig. Pero bueno, pensemos un poco cuál es el, el, la arquitectura social que se describe ahí. Y finalmente, ¿cuáles son los elementos más eh, fantásticos? ¿Mm? Evidentemente la personificación en sí misma es un elemento fantástico, aunque estamos muy habituados a él, es decir, el hecho de que los animales hablan nos parece muy normal en un dibujo animado, no lo es en absoluto, es un elemento, es una fantasía, evidentemente, pues del mismo modo, Puede haber otro tipo de fantasías, más o menos mágicas, más o menos fantásticas, pues son las que cabe identificar, en este caso, respecto de los rasgos de los personajes. Si nos vamos a series mucho más fantásticos, pues la que citábamos de Bob Esponja, evidentemente es fantástica, porque esa vida submarina, hasta donde se sabe, no existe en ningún lugar, y que una esponja hable tampoco es habitual y de la misma forma, pues personajes que, que vuelan, que saltan o que, o que nadan sin ningún tipo de debajo del agua, no, sin ningún tipo de mecanismo para respirar, etcétera, etcétera. Esas son las fantasías que podemos identificar. No hace falta ser exhaustivos, pero sí, seguramente, si eh, analizáis una serie que conocéis, pues no os resultará fa eh, difícil perdón, identificar este tipo de elementos fantásticos. ¿Algún comentario que añadir, más? Bueno, sí, que quizás es verdad que este apartado de los personajes, eh, desde el punto de vista de la psicología, creo que, que es muy interesante ¿no? analizarlo en, en profundidad, porque aquí podemos ver procesos que el niño o la niña puede realizar pues de identificación ¿no? con los personajes... Eh, procesos de empatía etcétera entonces me parece que la elección de los personajes en, en las distintas series etcétera pues no es asunto menor y también pues eso a quién se elige de protagonista pues todo el tema de estereotipos tanto de género como de otros aspectos de diversidad pues creo que sería interesante no al hacer este análisis de los personajes pues ver qué implicaciones no puede tener puede tener esto Luego está, evidentemente, y guarda mucha relación con el lenguaje y con el módulo este, el aspecto del, del, del habla ¿no? de los personajes. Normalmente estas series, el texto está más bien escrito, el texto escrito está más dirigido a los adultos. Nos referimos a, a lo que se pueda leer, ¿no? tanto en los créditos, al principio y al final, como si aparece algún letrero durante la serie, pues para niños menores de tres años es difícil que el niño lo, lo pueda entender ¿Mm? aquí estamos hablando fundamentalmente del lenguaje oral por lo tanto y eh, algunos elementos interesantes a analizar es eh, si se reproduce el idiolecto infantil idiolecto es, si recordáis lo veíamos la semana pasada la forma particular o específica que tiene una persona de hablar cuando hablamos de idiolecto infantil eh, ...se refiere a si en la serie se reproducen las formas que tienen los niños pequeños de habla. ¿Sí? Eso es o no, si hablan realmente con corrección. Que sería por otra parte lo, lo esperable en un buen producto. Pero bueno, eso eh, habría que ver cómo se manejan los lenguajes. Los idiolectos de especie tiene que ver, por ejemplo, eh, esto sucede sobre todo con el manejo de animales pues si la forma de hablar del perro refleja que es una, un perro o del gato o del pájaro, etcétera, o de la vaca y eso observaréis que en, en algunos tipos de, de dibujos en efecto hay diferencias entre la forma de hablar de los diversos animales y esas diferencias se podrían atribuir al hecho de que son eh, un perro, un gato o una vaca es decir que en cierto modo el realizador ha intentado reflejar en la forma de hablar el tipo de animal, la especie del animal y dialectos individuales pues ya son características que son propias de un individuo, por tanto supongamos que es una serie de perros todos hablan de forma canina vamos a decir, sin embargo hay algunos que tienen la voz más aguda, más grave que tropiezan que hablan muy rápido de forma más pausada ¿sí? Esos serían los idiolectos individuales, por lo tanto, que al margen de si son jóvenes, maduros o, o mayores, o si son perros, gatos o vacas, pues son diferencias entre ellos como individuos, ¿de acuerdo? Que tiene que, eso también lo, lo encontramos entre las personas. El registro, como decía, tiene que ver en si el registro es muy formal o es más popular, hay registros también propios de ciertas profesiones, pues aparece el médico y utiliza unas palabrejas propias del médico O aparece el fontanero y habla de otra forma A ver si hay registros eh, que, se puede, que puedan tener que ver con la clase social o con la profesión Nos referimos a ese tipo de registros Los dialectos tendría que ver con que si hay una forma diferente de hablar esa misma lengua En este caso el castellano, el gallego, el catalán, lo que fuese, o si alguien analiza en inglés o en francés, a variedades geográficas. En castellano, por ejemplo, observaréis que en algunos dibujos, pues aparece un, un personaje hablando en mexicano, o hablando en argentino, o hablando en andaluz. Pues entonces, a esos dialectos nos referimos. A lo mejor no procede, a lo mejor en la serie que estáis analizando no aparecen dialectos se omite el apartado o se indica que no aparece también puede ser y luego deformaciones tiene que ver también con esas peculiaridades que se le suelen asociar a un personaje determinado de una forma de hablar que utiliza determinada muletilla determinada expresión determinado eh, de, determinadas inter, interjecciones ¿no? eh, o, o formas de llamar la atención formas de apodar a los demás, etc. Eso, ese tipo de deformaciones que también sirven para caracterizar determinados personajes serían lo que eh, podríamos indicar. ¿No? Por ejemplo, por el hecho de estar hablando debajo del agua, que tengo una forma diferente de hablar. ¿eh? A eso nos referimos a deformaciones que no se pueden indicar en los apartados anteriores. En definitiva, aquí lo que se trataría es un poco de analizar el idioma que se utiliza ¿Sí? con sus rasgos expresivos, como digo, esencialmente en el plano oral. ¿Alguna cuestión, Mar? No, nada que añadir. Vamos ya con el penúltimo, que tiene también con lo que se oye, pero en este caso que no sería que no sería hablar, o, um, hablado, perdón, que no sería eh, oral, que no sería del habla, sino con otros sonidos que evidentemente pueden hablar. Por lo que veis ahí, hay cuestiones que tienen que ver con la música, que eso es muy potente en un dibujo animado, la sintonía, las melodías que se utilizan, algunas del, de las melodías se convierten incluso en producto de consumo, o los niños aprenden a cantarlas, o las reconocen inmediatamente. Nos referimos a eso. La sintonía tiene que ver con lo que se asocia a la propia serie y al inicio de la misma, ¿no? Y como recordaréis, hay algunas sintonías que, cuando uno las escucha, eh, claramente las asocia a una serie, a una película. ¿Mm? La sintonía tiene que ver, por tanto, con la música que aparece al principio y al final del episodio. Mientras que las melodías son las que mmm, van apareciendo durante el desarrollo de la serie, del episodio, perdón. Y guarda relación, a veces, pues con lo que se está viendo en pantalla entonces si hay un momento de miedo pues la melodía es de una forma determinada mientras que hay, si hay un momento cariñoso pues la música es de otra forma o si es un, un momento de, de que hay que escapar o de susto pues hay otro, otra melodía, etc. Etcétera, etcétera. o de, si están peleando, es pues otra melodía la melodía por lo tanto sería lo que hay entre el principio o sea, durante el desarrollo del, del episodio los ruidos que se utilizan, si se utilizan onomatopeyas, ¿sí? eh, claramente, es decir, sonidos que imitan al ruido real, y otras que los ruidos serían los ruidos reales. ¿sí? Pues una onomatopeya es, por ejemplo, plaf, cuando cayó algo ¿no? y se escucha plaf, ¿verdad? Bueno, pues, y otra cosa es escuchar un objeto caer. ¿sí? Es la diferencia entre un ruido y una eh, onomatopeya. Y lo, también los juegos con el sonido los juegos con el sonido es ver cómo se maneja ya no hay una melodía como tal pero sí se utiliza el instrumento eh, musical para jugar ¿Mm? pues hay diversos instrumentos que se pueden utilizar cualquier instrumento supongo que se puede utilizar ¿Mm? pero bueno, sobre todo los instrumentos de percusión se utilizan mucho para hacer juegos de ambientación ¿Mm? pues entonces, un poco sería eh, describir cómo se está utilizando el sonido a nivel, digamos, de, de lo que se escucha sin ser hablado. Sin, además de lo que se habla, el resto del sonido, que por lo tanto puede tener componentes musicales, pero también otro tipo de ruidos, de, de sonidos que no son estrictamente musicales. ¿Alguna cuestión, Mar? Nada que añadir. Y llegamos así al final, analizando los valores, ¿no? y aunque lo dejamos al final, seguramente que, o posiblemente, eh, sea uno de los elementos que deberían orientarnos de forma eh, predilecta para elegir los dibujos. ¿no? Y aquí es cierto que el análisis podría ser muy complejo, pero bueno, se trata de identificar los elementos eh, que nos pueden parecer importantes bien con los que hemos indicado bien con otras cuestiones que uno quiera eh, plantear ¿no? en general cualquier producción da igual que sea literaria, musical o audiovisual eh, conlleva valores por lo tanto hay elementos que se dan a entender que son valiosos para la gente que lo está viendo que en cierto modo se identifica con los personajes que los están llevando a cabo que los están ejerciendo los valores pueden ser más o menos explícitos, pero aunque no estén eh, manifestados de forma explícita, es decir, que no se hable de ellos explícitamente, de forma implícita, ¿sí? por el desarrollo de los hechos, por las elecciones que realizan los personajes, por la forma que tienen de resolver la, los problemas, por la forma que tienen de dar a entender qué es bueno y qué es malo, ¿sí? de forma así un poco dicotómica, pero... Eh, es lo que se plantea pues eso transmite valores ¿Mm? entonces eh, es muy interesante que reflexionemos sobre cuáles son los valores que se transmiten en esa eh, serie acaso hay prejuicios acaso hay discriminaciones discriminaciones pues que tienen que ver con los rasgos humanos de género como comentaba eh, mar de edad, ¿sí? también pueden ser muy interesantes técnicamente hablamos de discriminación etaria, que son los que tienen que ver con la edad pero también podría haber discriminación o prejuicios de corte racial ¿sí? o de, de corte idiomático, etc etcétera, etcétera, ¿no? pensemos un poco qué tipo de prejuicios se pueden detectar si hay elementos claramente discriminatorios en función de determinados rasgos o, por ejemplo, si hay sesgos. El sesgo tiene que ver con la presencia o ausencia también de determinados rasgos o no. Por tanto, existe un sesgo cuando, por ejemplo, sol, solamente se ve un tipo de personaje. Y hay otros grupos que de repente han desaparecido del dibujo y no se habla nunca de ellos. ¿Mm? Un sesgo, por ejemplo, en el género sería si de repente nunca hay ningún tipo de personaje, que eso es frecuente, ¿no? Por ejemplo que establezca relaciones de, de tipo homosexual ¿no? sí, en la realidad sí existe pero si no aparecen reflejados ahí de ninguna forma eso es un sesgo un sesgo es cuando omitimos una parte de la realidad de una forma eh, clara y evidente ¿sí? eso es el sesgo por lo tanto es una forma de discriminación y de prejuicio ciertamente pero actúa el sesgo actúa más por presencia y ausencia o incluso por frecuencia ¿sí? dentro del, de, los, de los hechos y de los personajes que aparecen. De la misma forma, podríamos darle vuelta al tema de los valores, con relación a otros elementos, de carácter político, aunque en estas edades es más difícil, o de carácter religioso, que en algunas producciones se podrían manifestar, o de carácter étnico, por ejemplo, en una serie española, por ejemplo, ¿no?, pues, si, si no aparecen determinadas etnias, ¿no? y, y es todo de, de determinado grupo, ¿sí? por ejemplo, ¿sí? pues esa diversidad racial, étnica, eh, de género, de edades, ¿sí? etc., de discapacidades, porque aparece alguna persona con discapacidad, pues en la realidad sí existe, en la realidad hay, hay personas ciegas, hay personas sordas, hay personas con, eh, con problemas motrices, y en la serie no aparece nunca nada, pues eso es claramente un sesgo, diríamos. ¿De acuerdo? Y en fin, yo creo que una vuelta al tema de los valores siempre es muy interesante porque además es un criterio que deberíamos utilizar a la hora de seleccionar los propios dibujos. Mar, si ¿sí nos quieres añadir algún, alguna orientación más. No, de forma breve y a modo... De, ya de síntesis, pues sobre todo subrayar esta última idea que, que aportabas. ¿no? Creo que muchas veces nosotros mismos, eh, pero también cuando nosotros ofrecemos este tipo de, de productos a los niños y niñas, muchas veces no somos conscientes ¿no? De, del, del mensaje o de, del lenguaje que, que se utiliza. Creo que esto tiene también mucho que ver con la ausencia de una educación audiovisual desde pequeñitos en la escuela y me atrevo a decir que luego incluso en la formación inicial de maestros y maestras, por ejemplo, que es a lo que yo me dedico, pues mmm, prácticamente todo esto no, no se ve. Entonces, de la misma manera que desde pequeños nos han enseñado a hacer análisis de texto, etcétera, etcétera, creo que en un mundo tan audiovisual como en el que vivimos hoy, pues sería fundamental el, el hacer este trabajo ¿no? de educación audiovisual desde luego nosotros, como como adultos, y por la responsabilidad que tenemos a la hora de elegir eh, todos estos recursos no didácticos, pero insisto que también como consumidores propios, ¿no? Y creo que esa parte de, de la educación en, en, en lo que es el análisis de audiovisual es, además, interesantísimo. Una vez que empiezas un poquito a fijarte en todas estas cuestiones ¿no? que, que hemos estado viendo, eh, empiezas a tener dónde sustentar ese análisis y creo que eso es, es fundamental. Porque, además, creo que es una parte muy importante de la educación para, para la ciudadanía y que eso hay que empezarlo, desde luego... Pues, pues desde los primeros años, como estamos viendo en este curso, ¿no?, de, de experto en 03. Muy bien, pues hasta aquí nuestra ficha, que hemos intentado describir de la forma más transversal posible. Es muy posible que alguna persona eh, no entienda o no vea cómo aplicar algún tipo de apartado, pues lo consulta en el foro y nosotros lo intentaremos aclarar lo mejor posible incluso con ejemplos. ¿eh? Eh, aquí termina la sesión de hoy que hemos dedicado, como decíamos al, la, al análisis de un dibujo animado La semana que viene entraremos en la tercera fase de este módulo que dedicaremos precisamente ya a la elaboración de recursos y de actividades para los más pequeñitos y ahí, eh, como ya decíamos la semana pasada nos va a dirigir de forma preferente Mar. Muchas gracias Mar por acompañarnos hoy también. A ti, Tiberio. Y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Chao. Chao.